Inicio de la final del fútbol mexicano. Nuestra encuesta, ¿Qué pasará en la vuelta? Cruz Azul campeón, remonta a Santos. Y se mantiene un porcentaje por ahí del 70-30 en favor de Cruz Azul. Paco Gabriel de Anda. Veíamos, escuchábamos a Guillermo Almada. Y él, pues, eh, reconoce obviamente lo que hizo Cruz Azul, el oficio de Cruz Azul. Pero se queja de que Cruz Azul, pues, se eh, aglutinó o colocó muchos hombres atrás. Y que eso le dificultó a ellos generar fútbol. ¿Tiene, ¿Tiene razón en la lectura del partido el profesor Almada? No, bueno, ra razón tiene, por supuesto, porque para leer lo que él leyó no tienes que ser un genio. Por supuesto que Cruz Azul después de que va ganando, repliega y, y pone más gente a defender, pero con todo respeto para Almada. O sea, un director técnico no puede decir eso. A mí no me parece que un director técnico se meta con el trabajo del equipo rival. Para mí es una falta de respeto y te habla de incapacidad. Es obvio, es obvio que Cruz Azul puso más gente atrás, pero ¿qué esperaba? Que jugaran mano a mano, que le dejaran espacios. Pero además lo repite en dos ocasiones. ¿no? Y se ves que a cualquier equipo del mundo, al Real Madrid, al Barcelona... No, no, no, eso ya lo sabemos. A ti te corresponde como entrenador resolverlo. Y en todo caso, deja que el rival juegue como quiera jugar. Tú pon argumentos distintos en el terreno de juego. En ese sentido, creo que se equivoca Almada. No en la lectura, porque es una lectura muy sencilla, todos lo vimos. Sino en cómo, en cómo jugó para contrarrestar esa, esa, esa situación defensiva de Cruz Azul. Fueron puros centros. Fueron puros centros. Es cierto lo que dice Hugo. No llegaron a la línea de fondo porque nunca pudieron llevarse... Ni al Drete, ni a Escobar. Nunca. Entonces, desde tres cuartos sacaban servicios que ganaban sin problema a Aguilar, el Cata y, y el que tú me digas. Pero eso es un tema que así ha jugado Juan Reynoso. Y Juan Reynoso tiene la virtud de que al jugador que pone le responde, le resuelve en el terreno de juego. Es decir, todos saben a qué juega Cruz Azul. Todos juegan a lo mismo y juegan bien al que pongan. A Yotún, a Rivero, al Shaggy... Al que pongan, los va cambiando sí, sí, sí. y le funcionan. Bueno, Elías el Hernández... ¿eh? Juan Reynoso, sí, sí, sí. El que entre, el que entre. Yo, yo veo un equipo muy maduro, un equipo muy serio, un equipo convencido, y vuelvo a repetir lo que he venido diciendo semana tras semana. Cruz Azul puede perder la final. Y no va a ser por los, por los fantasmas. Eso sí, me queda claro, esos fantasmas desaparecieron. En todo caso, porque el rival te puede superar. Porque así es el fútbol. Pero no por los fantasmas. Este equipo... No muestra miedo, no muestra desconfianza, al contrario. Muestra mucha personalidad y juega muy bien al fútbol. Sí, yo no sé, Jorge Petrasanta, si esperaba el señor Almada pues, eh, que Cruz Azul se comportara como el Puebla en aquel partido de ida, que fue un partido de ida y vuelta, y donde Puebla intentó y se abrió y le generó espacios, pero estaba claro y cantado que Reynoso iba a jugar así el partido de ida de la final. Es que entonces no estudió al rival... ¡Digo! Eh, eh, eh, y lo comenta, eh. llegamos, fuimos hacia adelante, sí apretaron en los primeros minutos, pero el partido no era de 10, 12, 15 minutos sabía perfectamente que cuando se asentara Cruz Azul, iba a jugar así, o no lo analizó o no lo vio, o no sabe cómo es que a lo largo de la temporada ganó sus partidos el Cruz Azul y se acrecentó eso en la en la liguilla y le damos la bienvenida a ESPN2, ¿verdad? Sí, para sí, continuar platicando adelante, de, adelante. Mi querido David. adelante, adelante, adelante no, no, no, no Capacidad sabía y salud para todos. ¿Eh? Ahí estamos, estamos en todas, mi querido Jarem Borrienti. Entonces. De verdad, ya chole que en una conferencia salga un técnico a decir, no me dejaron jugar, y lo dijo dos veces, y no estoy criticando al rival, pero no me dejaron jugar, me pusieron mucha gente atrás. Tampoco sabe entonces cómo le va regularmente a Cruz Azul visitando la comarca lagunera, el trabajo que le cuesta ganar, los planteamientos de Juan Reynoso a lo largo de toda la campaña, de verdad, ya no entiendo nada con Almada Es un técnico muy capaz Que llevó a sí, su sí, equipo sí, a muy la reconocido. final Entonces, caray más, lo candidato a... No las entendí candidato A la selección de Uruguay, Uruguay Estaba sí. yo eh, escuchando ¿no? Bueno, sí, sí, y sí. lleva un buen rato aquí Y lo ha he hecho muy bien, pero lo de hoy no lo entendí Y, en, y, y entonces me, Nos da a pensar que ni siquiera estudió al rival Algo que no debe ser, obviamente Jared Borghetti ¿Qué opinas? Eh, me queda claro que, eh, que Pietra Santa no le entendió, eso está, él, lo entiendo. Él, no, le entendí él perfecto, habló... ah, okay, le entendí perfecto, perfecto lo que okay, el que no entendiste lo entiende es ser, a como entonces... Tú, Ah, bueno, entonces di eso, entonces di okay. eso. Yo, yo sí le entendí perfecto okay. lo que dijo, él, como él el nunca, otro día él nunca, dijo, él no de los nunca. jóvenes sacando eh. el paragüitas también, hablando de los jóvenes y los jóvenes y los jóvenes. Okay. Hoy no menciona los jóvenes. Ahora que tú quieras defender al Santos, pues ya es otra cosa, Jareño. No, no lo he defendido. Y desde el momento que di mi declaración en ningún momento lo defendí. Eh, ah, pero yo, yo creo sí que... entendí perfecto. Entendí okay. perfecto lo que dijo. Okay. Y siempre eh, entiendo, ¿eh? Qué bueno. Él en ningún momento le echó la culpa okay. a Cruz Azul. Él simplemente dijo que se encontró con un equipo que aglomeró mucha gente en media cancha y que le faltó al equipo de Santos tener esa variante de poder saber jugar y abrir y, y, y tener opciones contra un equipo que se plantó bien. Eso, si, si, si se pone un poquito a analizar, un poquito a profundidad eh, la declaración, puedes entender eso. Está bien, y me imagino y entiendo y acepto que Cruz Azul jugó su partido le salió como el técnico lo, lo planteó, lo visualizó, los jugadores lo llevaron a cabo dentro de la cancha durante el partido y se llevaron el triunfo. Perfecto, excelente, eh, eso está muy, muy bien. Ahora, eh, todos visualizan un partido igual para el partido de vuelta, porque este de 1 a 0, entendiendo eh, que, que quien va perdiendo va a ir a salir a buscar el partido, incluso como lo hizo hoy, con a lo mejor con falta de claridad, pero lo va a salir a buscar, ¿no? Eso lo entendemos, porque va sí, por sí. un gol para poderlo empatar. Corre. Entonces, ¿entendemos o creemos que Cruz Azul jugará igual como lo jugó hoy, con un 4-1, 4-1? ¿O hoy saldrá cuando está eh, adelante del marcador, con su gente y en su estadio? No, pero Cruz Azul va, de a jugar, va a jugar de manera diferente en el estadio Azteca. Yo ah, creo bueno, que entonces, tiene que jugar diferente. Tú, tú dices... Tú sí. como técnico, Hugo, ¿cómo lo jugarías? Como lo jugaste hoy y te salió, o pensando en que ya estás en casa y que tienes que rematar el partido. Son cosas complicadas, ¿eh? que como técnico que va ganando, eh, tienes en mente esa, esa eh, disyuntiva de saber, ¿y ahora cómo me paro? Porque sé que el rival va a salir a dejarlo todo, porque solamente va por un gol para empatarme y al partido se vuelve otra cosa. Entonces, dependiendo cómo se plantee De uno, sobre todo del que, va, lo, el, del que lo va ganando Cómo se pueda presentar El partido que viene, y lo dijo bien Almada Veremos cómo se viene el partido Que viene, si Cruz Azul Saldrá sobre lo mismo O saldrá diferente Y ahí veremos, qué bueno Y, y, me, y, y aplaudo y Todo tratado. lo que ha jugado Cruz Azul Y que lo ha hecho perfectamente bien Y cómo ha manejado tácticamente El equipo de, de Reynoso, mi respeto La verdad le ha salido excelente ojalá y que el partido que viene lo pueda terminar pues yo no conozco ningún equipo manera. yo no conozco eh, conozco Roberto pocos equipos en el mundo bueno quizá haya un par de equipos en el mundo que juegan igual en casa que como visitante es muy difícil pero estás jugando en la final eh estás jugando en la final y sí, es el último pero partido Cruz Azul, Ahí pero Cruz, no va a jugar, Cruz Azul no va a jugar igual el domingo que lo que hizo ah, hoy. entonces va a salir más abierto bueno, tiene que hacerlo. Yo creo <risa> Por eso que tiene que, que hacerlo. Que te digo. Ven, vamos a ver, a ver tiene... ¿qué pasa? Para mí, yo, para mí yo creo que creo... la final todavía está muy abierta, la verdad, la, la ventaja que... que tiene Cruz Azul, para mí la final está muy abierta. Yo creo, Roberto, no sé qué opinas tú, Roberto, que Cruz Azul va a salir a matar el partido. No lo sé, porque si sí cambias jugando dentro que jugando fuera, cambias de un día al siguiente, aunque juegues en sí. la misma cancha y contra el mismo rival, no nunca sabes cómo van a salir las cosas. En esencia, Puedes intentar lo mismo. Yo entiendo que a veces en el fútbol eh, no gana el que mejor juega. Eso es indudable. A veces hay equipos que se encierran, renuncian a jugar. El, el, el adversario no la mete. ¿Se acuerdan de aquel Brasil-Argentina del 90, memorable, con una gran jugada de Maradona y Canilla? 1-0 para Argentina cuando los brasileños habían fallado 14 goles. no Habían dominado ampliamente. No siempre prevalece esa justicia elemental en el fútbol. Y creo que es parte de su encanto después puedes quejarte cuando el rival renunció a jugar y terminó ganándote. No fue el caso de hoy. Hoy, no, no, el Cruz no. Azul fue mejor que el Santos Laguna. Fue mejor equipo hoy que el Santos Laguna. Claro, al final se ve obligado por las circunstancias a replegarse. Si vas a, a, a, a surtir de balonazos en mi área, bueno, voy a poner ahí en el área a los elementos necesarios para rechazar esos balonazos. Eso es indudable. Jugó con esas circunstancias. Pero antes impuso las condiciones necesarias para ir dándole al partido el cauce adecuado. Sí creo que en la vuelta, en esencia, el Cruz Azul va a intentar lo mismo en cuanto a impedir el Santos juegue, que eso es parte del bien jugar primero impedir que el rival juegue eso lo va a tratar de hacer igual, pero en lo que sí creo que va a cambiar el Cruz Azul es en que va a mostrar una mayor intención ofensiva, aprovechando la condición de local, el mayor conocimiento de la cancha, la altura que ya mencionaba Reynoso y que también es un factor que puede incidir en ese sentido, yo espero a un mejor Cruz Azul que el que hoy vi de acuerdo Bueno, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en Todo el Picante desde casa. Viene a la mesa Felipe Ramos Rizo para analizar el arbitraje de Fernando Guerrero hoy. Que realmente me parece que hay poco, pero bueno, Felipe tendrá su punto de vista. Son solo tres.